Rápidamente te recuerdo que andamos casi todos los días haciendo streams en Twitch, ya sabes que son las campañas en legendario con todas las calaveras, este clip está extraído de cuando andamos practicando para el torneo, pero ahorita ya andamos en Halo 3 en Lazo, así que pues si estás viendo esto y ves que apenas estamos en ataque a la sala de control es porque andas un poquito atrasado, así que vente a Twitch. Bueno, esto es ataque a la sala de control Un nivel que si recuerdas la guía en legendaria Hicimos bastante, bastante fácil Y pues en legendario control de las calaveras No es muy distinto, solo hay que tener Un poco más de cuidado, así que vamos a iniciar Esta cinemática que no podemos brincar Y presta atención, porque lo primero que vamos a hacer Es lanzar dos granadas a esa puerta Y aquí yo la regué, porque Mi granada rebotó en el escudo, pero dije ah No pasa nada, para qué reiniciar Vamos a con esto bajarle los escudos a los elite Y les vamos a poder dar headshot Yo tuve suerte que el elite azul estuviera lo suficiente suficientemente débil Pero lo que vamos a hacer es retroceder Aquí yo simplemente dije, ok, vámonos para atrás Y simplemente esperar a que vengan todos los grunts Y darle su respectivo headshot Para asegurarnos de que mueran Tuve bastante suerte, de hecho casi siempre esta suerte Ocurre de que pues los mismos grunts Deshacen a los elites con, con Las explosiones, aquí lo dejaron Bastante débil, nada más tuve que darle un headshot Entonces fue bastante sencillo, en estos pasillos Casi siempre quedan vacíos porque matamos A todos los grunts, y cuando llegamos aquí Recuerda que hay un elite en esta puerta y pues yo dije, ok, es un elite, únicamente no hay de qué preocuparse, podemos agarrarlo a madrazos y matarlo Y efectivamente le di sus respectivos chingadazos a este güey y se murió Entonces no hay mucho problema cuando solamente tenemos que enfrentarnos a una elite Y yo sabía que hay un grunt aquí arriba, entonces poco a poco me fui asomando Lamentablemente no me estaba viendo, así que tuve que dispararle pues de otra forma Pero sí, ese grunt casi siempre está ahí y lo que quieres es bajarlo y ahora, aquí como vamos a quedarnos a pelear un poco en este cuarto, sí recomiendo bastante matar a los grunts que hay aquí. Podremos intentar cruzar a golpes, rushar todo, pero es más sencillo ir matando grunts. Ojito por cierto con el grunt que está ahí arriba. Ese grunt casi siempre lo puedes matar desde ahí arriba y tiene muy buena puntería. Entonces, quieres tener cuidado con el grunt de arriba, matarlo y después atacar a los enemigos de acá abajo. Si tienes suerte y todos los cuatro enemigos que spawnean son grunts, ya alarmaste, pues se puede morir fácil. Si te tocan dos grunts o dos jackals o puro jackal, puedes usar granadas para matarlos. Aquí no vamos a necesitar las granadas más adelante, simplemente si quieres gastarte todas tus granadas aquí, adelante. Aquí lo único que me quedaba era este eh, Elite, los demás se retrocedieron Y si te das cuenta estoy procurando no acercarme mucho a la puerta Porque en cuanto te acercas aparecen un, unos tres Grunts ahí Entonces yo con mucho cuidado simplemente decidí avanzar poco a poco Y si te das cuenta mi vida todavía tenía como una cantidad decente en la vida Así que no hay mucho problema Pero si te quedas sin escudos en este punto sí te gustaría intentar eh, recuperar un poco golpeando a uno de estos vatos Solo ten cuidado de no matarlos eh, Solo pégale para, re, para recuperar vida Porque ya sabes que las explosiones este, te pueden matar Y ahora, ojito aquí Me voy a quedar parado Porque quiero este punto de control Antes del cargando terminado Es muy importante esto Porque voy a hacer el robo de la Banshee Y para esto quieres tener únicamente un Grunt a tu derecha El Grunt de la izquierda a veces explota Y hace que la torreta te aplaste entonces, aún así intenté hacer este truco, pero andaba muy tenía mucho miedo por el gron de la torreta y fallé el robo del Banshee. Ya sabes que hice una explicación en la guía legendaria de cómo hacer este robo de Banshee. Si no lo has visto, ve a ver el video, ya sabes, te lo dejo en la etiqueta, en la descripción, y en el comentario. Este truco es bastante útil porque es mucho más fácil que el Bridgefall, y el Bridgefall eh, a mí honestamente no me gusta entonces va de nuevo ya sabes me coloco aquí no tenía grunt y ahora tengo el grunt a la derecha únicamente y con eso lo mato y listo ya por robar la banshee esto es gracias a que tenemos el punto de control antes del cargando entonces básicamente cada vez que, que carga elige el acomodamiento de los grunts y pues al tenerlo antes podemos reiniciar el checkpoint con el truco y simplemente esperar a que nos den el acomodo de grunts que queremos y pues para esto te recomiendo practicar el robo de la Banshee desde antes de entrar a este nivel Y pues como puedes ver, sencillo Ahora, en esta parte cuando abrimos esta puerta El único checkpoint que nos van a dar está hardcodeado Básicamente está programado a que a la fuerzas nos lo den Pero podemos retrasarlo disparando con la Banshee para pues hacer el truco de la teletransportación ¿Recuerdas que, que igual hice una guía de cómo teletransportarte con la Banshee? Bueno, este, yo decidí que no iba a ir por la teletransportación de la Banshee. El checkpoint no es necesario para teletransportarte con la Banshee. Pero pues si lo fallas, no tendrías que regresar tanto. Entonces es como más que nada de seguridad. Pero bueno, lo único que queda es continuar el nivel de manera, entre comillas, normal. Y pues llegar arriba, arriba de este puente... Y por lo general aquí es donde te dan el checkpoint, si lo sigo retrasando, yo como no hice la teletransportación, eh, continué de manera normal a pie, te recuerdo que si quieres aprender a teletransportarte con la Banshee, tengo una guía para hacerlo también, ya te lo dejo aquí haciendo spam de los demás videos, pero es mi canal, <ríe> y bueno, como no hice la teletransportación, tocó caminar todos estos pasillos de manera normal, o, eh, normal entre comillas Porque no hay nada de enemigos Y ya sabes, simplemente es la ruta la ruta básica Caminar hasta llegar aquí al final Y tomar esta otra Banshee Y ahora llegamos al final del nivel Como ves no hay nada de enemigos Y aquí otro error mío, que estoy muy acostumbrado a hacerlo Me iba a teletransportar con la Banshee aquí Y fue de, ok, espera No es cierto, quedamos que no nos íbamos a teletransportar Entonces toca abrir las puertas de manera normal Y bueno... La manera más rápida de pasar estos túneles es abrir la puerta y después te metes con la Banshee, abres la siguiente puerta, te metes con la Banshee, abres la siguiente puerta y listo. Como puedes ver, ataque a la sala de control, igual un nivel bastante sencillo cuando ya sabes dominar los trucos, uh, igual que pues el cartógrafo silencioso. Y bueno, lo que sigue es 343 Guilty Spark, igual algo sencillo, entonces eh, ya veremos después cómo le hacemos, muchas gracias por ver y hasta la próxima.